Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nani y aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida aquí en Rusia Si no has visto el video anterior te recomiendo que lo vayas a ver para que puedas entender de qué estamos hablando Bueno, como seguimos con el tramo, con mi historia Ya había recién terminado mis estudios y ya tenía el lugar donde iba a pasar mi servicio social Lugar, que obviamente no puedo decir por obvias razones el nombre Bueno, en este lugar donde iba a pasar mi servicio social, teníamos acceso a internet. Y como todos tenemos teléfono, una amiga eh, me recomendó una aplicación, en ese tiempo estaba soltera, <ríe> me recomendó una aplicación para conocer personas y eso. Y un día aburrida la descargué, y sin pensar lo que iba a pasar después. <ríe> si este video llega a más de 10 likes, digo la aplicación. <ríe> Luego de un tiempo de haber tenido la aplicación en mi teléfono eh, Me hagan notificaciones de todo Conocí buenas personas y también conocí malas Conocí a todo tipo de personas Pero bueno, un día me llegó una notificación o un mensaje De un muchacho Interesante bueno, para mí Bueno, para que mi vida no sea tan aburrido Te voy a contar mi historia mientras voy a la tienda Siempre me escribía hola, hola ¿cómo estás? O relativamente, me preguntaba qué tal iba mi día y todo eso. Hasta algún día tomamos la decisión de ser pareja. Pero qué difícil, ser pareja y vivir al otro lado del mundo. Qué difícil fue eso. Pero bueno, yo le pregunté que si quería tener algo serio conmigo. Y él me dijo que sí. Y entonces, como por varias razones, como vivíamos tan lejos, ya había que tener un contacto real. <risa> Le dije, o vienes tú acá, o voy yo allá, de visita. Y si nos gustamos, pues, hacemos algo más. Si te gusta mi historia, dan un like, comenta. Y no olvides suscribirte.